Buenas tardes, eh, familia de la facultad. Este, este taller fue desarrollado, ideado eh, en rigor y, y desarrollado tardíamente, con prisas, porque, como bien saben, Anit convocó al Fondo de Iniciación el 28 de enero. Y el 28 de enero estábamos de aquella manera, ¿no? O sea, ya estábamos a puertas de, de irnos de vacaciones. Eh, ya habíamos hablado con, con, con los profes de la facultad que habían ganado algún proyecto, hicimos una convocatoria abierta para ver quién se podía unir, pero al ser el cierre del fondo de Iniciación, el próximo 24 de marzo tuvimos que apresurar esto y hacerlo por este medio, no hacerlo... Eh, presencial, que sería lo ideal, o hacerlo híbrido, que también sería lo ideal. Así que nada, lo planteamos de esta manera. Y, y el plan es el siguiente: que, que cada uno de ustedes que, que ya tiene la experiencia de, de, de haber postulado y haber ganado o a un fondo de iniciación o a un fondo irregular, que tenga algún. Eh, algún dato, algún consejo, algún comentario, alguna reflexión al respecto, lo pueda dar. Eh, Paulina tuvo una idea estupenda el otro día, ¿y cuál era? Eh, que el público presente eh, nos hiciera preguntas, pero hasta este momento parece que público estaríamos Lili y yo, ¿no? De, de, de público eh, no especialista e invitado. No sé quién está ahí como, como, como Lili. ¡Ah, está Marcelo! Ya, yeah, genial. <risa> Así que si les parece, eh, hola. Mira, qué bueno entonces que lo, que lo vamos a grabar, porque yo sé que es día de la semana, una hora bastante complicada, entonces eh, yo creo que en honor al tiempo, y eh, para ser bien práctico, me gustaría mucho que... Que conversáramos, que conversáramos, eh, mira ahí está Romina, genial. Ah bueno, bien, Romina, Lili y yo, y Gema, seríamos el público, maravilloso, maravilloso. Porque también les confieso, ya que estamos acá en confianza y entre amigos, eh, yo soy de la línea outsider de la investigación, porque yo hago diccionario, soy lexicógrafa, y ustedes saben que este tipo de, de quehacer de investigación no entra, no entra en los Fondesit. Bueno, también hago otras cosas, y por razones de tesis doctoral en un primer momento, que me alargué bastante, y luego por haber sido coordinadora de carrera o jefa de carrera, que ya se imaginarán que eso toma un tiempo también muy importante, no he postulado nunca un Fondesit. Y me van a creer que este va a ser mi primera vez. Entonces, este, este, sí, mi primera vez con un Fondesit de iniciación, entonces yo también estoy... Estoy ahí entre, entre eh, el público interesado para ver eh, lo que nos puedan decir. Eh, quiero saludar a quienes van a ayudarnos hoy. Está en el orden de, de la cámara, como lo veo con mi pantalla, a Mauricio Folky, Matías Jaque, Luis de la Vega, eh, y Marcelo Sánchez gracias, pero gracias enormes por, por haber accedido a participar, a colaborar Mauricio se nos unió hoy se enteró de la convocatoria, dijo yo también quiero participar, así que nada, estoy agradecidísima, estamos agradecidísimos por, por esta instancia así que no sé si alguna de las que está allí en el público, sea Lili, sea Gema, sea Romina eh, tienen, miren, ahí se nos está uniendo Paulina, genial, ya estamos todos entonces. Eh, ¿Tienen alguna, alguna duda, alguna, al, algún comentario, alguna pregunta, que hacer? La verdad, yo, todas, todas las dudas, todas las preguntas. Me gustaría saber bien de qué se trata, cómo se postula, qué se puede hacer, todo me gustaría saber. Ya, muy buena pregunta, Gemma, muy buena pregunta. Eh, pero ya, ¿tuviste el correo, Gemma? ¿Viste el correo que llegó el 28 de enero y que hay un link, ¿no? Y el sí. link está muy, muy claro. No sé si alguno de los expertos quisiera darle ahí algún, algún consejo a Gemma. Hola, hola, Paulina, dale. No, hola, perdón, perdón que llegué tarde. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Hola, bien bien? bien? Hola, bien. No, yo no soy, no soy experta. Hay gente experta en postular a cosas yo. <ríe> y en ganárselas. Si quieren les cuento mi experiencia, no cacho porque me acabo de meter y vengo metiendo la cuchara al tiro o alguien quería decir algo antes, no sé. ¿Sí? No, dale, dale. No, yo creo que lo más importante de todo es postular, siempre. Uno gane o no gane. Creo que el, en la práctica de postular hace al postulante un potencial... Eh, elegido ganador, ganadora, en fin, seleccionable, porque yo, por ejemplo, me gané el fondo de CIT de iniciación en el 2019, pero yo antes de eso eh, trabajaba desde el 2011 más o menos en un equipo en otra universidad. Yo llegué a la Chile el 2018 eh, como co-investigadora de fondos y regulares. Eh, con un equipo que la investigadora principal se lo ganaba siempre, impresionante, hasta el día de hoy, <ríe> Fondesit asegurado, bueno, tiene mucha experiencia, en fin, entonces creo que eso fue una superescuela, porque en primer lugar uno tiene que cachar, además de la postulación, de que esas son cosas que uno va resolviendo y pregunta, ¿no? oye, ¿dónde subo esto? ¿Cómo, cómo el, el, el dispositivo, digamos? para eh, ¿dónde, eh, ¿A qué grupo, por ejemplo, postular? ¿Vale? Yo soy psicóloga, yo sé que si postula psicología, por lo que yo trabajo y la perspectiva que trabajo, yo trabajo en infancia, desde perspectivas de los estudios sociales de la infancia, ¿ya? una cosa más cercana a la sociología, diría yo, una suerte de nueva sociología de la infancia. En psicología no, no, me, no voy a chuntarle nunca probablemente, porque en el campo de la infancia está eh, dominado, por decirlo así, por otras perspectivas ¿no? de la psicología qué sé yo, el desarrollo y temas que tienen que ver más con evaluación, dispositivos de evaluación, apego, como todas esas cosas que a uno le suenan más o menos psicología infancia. Entonces, por ahí hay perspectivas epistémicas súper distintas. Entonces, yo sé que ahí no, no voy a tener mucha cabida, aunque le ponga, porque uno tiene que ponerse en, en psicología y luego te ofrecen otras subcategorías, ¿no? Ya, psicología, pero psicología qué? Psicología social, psicología, ¿no? Aunque le pusiera psicología social, yo eso sé que ahí no voy a. Entonces, por ejemplo, en mi caso... Yo postulé a Sociología, siendo psicóloga, y como no existe la categoría, la subcategoría, hay que familiarizarse con la plataforma, porque te piden un montón de datos, entre ellos que tú te en un grupo, y dentro de ese grupo de investigación, Sociología, Antropología, Historia, Filosofía, en fin, hay subcategoría. Y no hay categoría eh, Sociología de la Infancia. Entonces yo pongo otras sociologías. Yo no sé si en el resto de los grupos será así, porque eso también es súper importante, o sea, mi experiencia tiene que ver con lógicas de construcción de problemas, que están más cercanos a las ciencias sociales. Entonces yo, por ejemplo, no tengo la más peregrina idea cómo se construye un problema eh, para postular a, a algo vinculado, no sé, a la literatura, ¿no? A la historia probablemente pueda intuitivamente cachar más, pero no... no, no, no estudio historia, entonces... ¿no? o filosofía, por ejemplo, ¿no? No, eh, o lingüística, no sé. Entonces primero saber qué, cuál es tu campo y... y, y ¿Quién va a ser tu, tu interlocutor? Eso siempre un poco, no sé si aleatorio, pero a veces tocan grupos con perspectiva más flexible y otras menos. ¿no? O sea, si tú tienes una perspectiva cualitativa de investigación y, y uno de los evaluadores o evaluadoras que no sabe te ponen eh, cuál es la, por ejemplo, validez ¿no? o la generalización posible de estos resultados, quiere decir que está leyéndolo en otra clave que no es tu clave epistémica. Entonces ahí también pasan esas cosas. ¿eh? Que que en algún punto no son, comillas, controlables, pero sí uno puede anticiparse, como hacer una buena postulación. Eh, yo, yo trabajo en el DEP, con esto termino, el, el Departamento de Estudios Pedagógicos. Yo llegué para hacerme cargo de la línea de infancia. Si yo postulo educación, por ejemplo, tampoco tengo muchas chances, ¿sabes? porque los temas son otros, ¿no?, porque, no sé, no sé cómo será este año, ¿eh? pero te, te, te pedían tener publicaciones, que eso sí es súper importante, tener, de, en, por lo menos en, en, en los grupos, ponderan eran distintos, pero publicaciones, no sé, por eh, WOS, o Easy, no, Scopus, o lo que sea, eh, ahí te pedían tener publicaciones en revistas del área de educación, ¿sí? y para eso tenés que hacer cosas como currículum, didáctica, y cosas que no, que no son mi campo, ¿sí? entonces... Ahora, yo siento para la gente que postula como, como de otras áreas y se mete la cola ahí en sociología, que eso ya está un poco saturado. Porque tengo en colegas que no son sociólogos y que postulan a otras sociologías y ahí les funciona, por ejemplo. ¿Sí? Y no les funciona en su disciplina de origen. Entonces ¿Sí? hay todo un tema también de estratégico. Muy bien, Paulina. Claro, lo tuyo va más para, más para las ciencias sociales. Romy, Romina. Hola a todos, todas, todes. Gracias por esta oportunidad, Sole, porque eh, Paulina acaba de abrirme un mundo. Yo, eh, bueno, yo creo que Anid eh, Conicid, o lo que como quiera que se llame, o se llamaba o qué sé yo, eh, que tengo un gran enemigo ahí, porque <ríe> me han rechazado todo desde postdoctorado hasta eh, cómo se llama eh, esto es para entrar a una universidad eh, como profesor medio pagado no me acuerdo cómo se llamaba ya el, el postdoctorado eh, claro, el el inserción, inserción, no inserción claro inserción posgrado y ahora dos eh, fondos de iniciación esta es mi tercera muchas veces la del 24 va a ser la tercera, muchas veces he escuchado a las colegas que dicen la tercera es la vencida, pero no lo sé. Pero eh, Paulina abre un, una puerta. Eh, yo siempre he postulado a mi grupo de estudio de literatura y, es allí, y se dice que es muy pequeño, se dice que aquí, que, y, y, y a lo mejor en el fondo lo que estoy haciendo es mostrar el mismo trabajo siempre a las mismas personas. Eh, eh, y es súper extraño porque el año pasado eh, me, me entregaban una evaluación en la que mi trayectoria no estaba tan bien evaluada, sin embargo el proyecto sí, este año con cero, eh, con, con puras publicaciones en revisión, porque más encima las revistas se están, están, están hasta el Saiyajin, entonces me tuvieron un artículo un año para decirme, mm, creo que no va con la editorial, y yo sí me quería matar, bueno, eh, pero sin publicaciones publicadas, un año después me dicen que mi trayectoria es excelente, pero que el proyecto tiene ciertos gaps. Eh, entonces creo que hay algo ahí que dice Paulina que tiene algo certero, a lo mejor estoy equivocando eso. Ahora mi pregunta es, ¿cómo uno, eh, eh, cómo uno sabe cuando un grupo está colapsado? Por ejemplo, yo digo, ah, a lo mejor esto tiene que ver más con historia, porque es historia de la literatura cruzado con género, con no sé qué. A lo mejor podría... Eh, ir a historia o estudios de género, no, no hay estudios de género en Fondesit, en, en, en, pero, um, eh, pero por, por ejemplo, ¿cómo saber los detalles sobre eso? Porque me ha demorado todo este tiempo en saber que en literatura hay muy pocas personas, que la gente de la Chile, por ejemplo, ya no participa de esos grupos de estudio eh, eh, y así, como de toda la chimuchina, que me podría llegar, uno podría llegar a decir, mmm, mejor me cambio. Entonces, ¿cómo uno podría...? Eh, tener más antecedentes sobre ello y, y evitar, eh, digamos, tropezar cinco mil veces con la misma piedra. Digamos. Eso. Gracias. Luis tiene la mano levantada. No sé si podría conectar con lo que consulta Romina. Sí, más eh, menos. sí o si no, le, le, le, le, el que quiera también, quiera contestar la Romina, eso podría ser una buena idea. Levanta la mano también para que la, la, la Paulina... Entonces, ¿cómo, cómo hacemos, eh, Luis? Eh... No, que Paulina responda, que Paulina No, pues Luis, Luis tenía de... la mano, no, pues que Luis tenía la mano, pero es que, es que, que Romina... Paulina, yo no tengo la respuesta a la pregunta que claro. está haciendo Romina. Ah, no, yo tampoco claro. tengo intenciones nomás, pero digo lo no. que a mí me ha funcionado. ¿Cómo yo sé? Yo, yo no tengo idea de eso, yo le pregunto a mis colegas. Un colega que es amiga de, no, o sea, así de, así de, ¿no? Como, oye, ¿tú cachai quién está en el grupo de sociología? Sí, mira, el, ahora, ese grupo, no es que ellos te evalúen siempre, ellos se lo mandan a evaluadores ciegos, ¿no? Y tú, cuando tú postulas, tú tienes que ser súper clara en decir, de hecho, hay una opción, ¿no es cierto?, que te dice eh, a quién recomendarías tú como evaluador y, ¿no?, eh, que eh, idealmente uno pone a alguien que sea. Eh, cercano a tu, a tu forma de, de entender y de construir tus problemas, tu línea epistemológica, et, etc. ¿no? Eh, obviamente no podéis recomendar a, a alguien muy cercano porque son conflicto de interés. Entonces, pues eso, eso es como poco ético. Y hay otra parte donde te preguntan si tienes conflicto de interés. Y yo he puesto eh, conflicto de interés con cuestiones complicadas, un poco en la línea de lo que dice la Romina, así si como cosas muy pedestres, como que termine... En, en malos términos con un, una persona X, no quiero que ella me revise porque yo sé que esa persona va a cacharme además, porque trabajé muchos años con ella. Increíble, como cuando los, los grupos son chicos y los temas están como cooptados por pocas personas, uno lee y más o menos cacha que me puede eventualmente cachar. ¿no? Creo que había un grupo, no sé si está funcionando, si alguien sabe, que era, no sé si grupo de, eh, que no, no cabía en estas categorías tan tradicionales ¿no? de sociología, ¿verdad? era estudios transdisciplinarios o interdisciplinarios, no me acuerdo. Creo que el 2019, ya no me acuerdo ni en qué año estamos, por la pandemia y todo, pero era el primer año que funcionaba eso. ¿Caché? Que uno podía postular a un grupo donde cruzaba disciplinas, porque en realidad esas categorías que a uno le ponen son súper estrechas, ¿no? Y, y por lo menos en general lo que yo hago es bastante, no sé si trans, pero al menos interdisciplinario, ¿no? Entonces... Eh, las categorías ahí están pensadas como cuestiones súper estancas que probablemente a la hora de producir conocimiento no, en, en la vida real, digamos, no funcionan tan así. Entonces uno pregunta, ¿quién? Y, y además aparece cierta información sobre quién dirige el grupo, más o menos uno se hace una idea, ¿no? Eh, eso no lo es todo, pero yo creo que eso sí es súper importante, porque yo creo que con el mismo proyecto en otro grupo me hubieran pescado menos. Ahora siempre un buen trabajo se tiene que parar solo igual, ¿sí? Tiene, eso, uno lo da por descontado, que tiene que ser un súper buen trabajo, y todo, pero también la lectura eh, de, lo, de los otros es sumamente relevante y como les decía, claro, efectivamente ahí no hay mucho que hacer salvo, ah, lo otro que pasa es que uno más o menos cacha, no sé si uno, yo estoy hablando como un uno generalizado que no existe, pero la, las vacas sagradas en un campo. Entonces, si resulta que yo estoy postulando a sociología y sé que ese año está postulando, no sé, voy pues a meter garretón, no sé, ¿cachai? No sé, o alguien, suponiendo que trabajara en, en, en, en, en las temáticas que yo trabajo, ahí también voy con cierto gap, ¿cachai? Voy con, con... Porque también hay años donde postulan... Eh, Tú cachai que el puntaje de corte, para que te lean el proyecto, no es siempre el mismo, o sea, si un año postula, la mayoría de los que postulan tienen 80 papers, estoy hablando del grupo de sociología, más en ciencias sociales, ¿no es cierto?, 80 artículos WOS, easy, ¿no es cierto?, el promedio de lo que te van a pedir para poder pasar a la siguiente etapa es súper alto, el puntaje de corte, entonces eso también va cambiando, ¿sí?, eh, ahora, uno no puede manejar todas esas variables, uno puede preguntar, yo creo que tampoco hay que ponerse en neurótica con la cuestión, pero sí, para mí es central, achuntarle a qué grupo. Lo que constituye la Romina, a lo mejor habría que ver, porque perfectamente podría ser historia. ¿sí? ¿No? Entonces, yo ahí no, no cacho, no sé, no, no sé cómo funciona la historia. Pero Oye, darle una vuelta. Sí. ¿Perdona? ¿Puedo? Sí, claro. Lo que pasa es que me gustaría hacer una... Matizaciones a lo que dice Paulina, estando de acuerdo en general con todo lo que ha dicho. Lo que pasa es que si es el curso de iniciación del que estamos hablando, hay algunas cosas que no aplican, como las describió Paulina. En el caso de literatura, lingüística y filología, el, el, el concurso de iniciación se evalúa mediante panel. Eso, entonces no va a evaluadores externos. Eso significa que el, el grupo de evaluación, que está en internet, se pueden ver los nombres, es el que te evalúa. O sea, si Romina cree que tiene un enemigo, es cosa que vea la lista y verá. Porque puede ser. Ahora, los miembros cambian cada tres años. Entonces, cada año se renuevan dos o tres integrantes. Entonces, quizá la persona que ánimo de adversidad hace tu trabajo, que ya no esté, y en ese sentido se libera esa posibilidad. Es, es cosa de ver la lista nomás. Luego, ¿cómo funciona la evaluación de panel? Eso también se puede anticipar, como bien decía Paulina. Hay que tratar de anticipar todos los movimientos y es que tu proyecto, según la temática, se lo van a entregar al integrante de la comisión que es más cercano a la comisión, a la temática, siempre y cuando no tenga un conflicto de interés. Es decir, siempre y cuando no haya publicado contigo, no haya publicado contra ti, o no integre la misma unidad académica, o sea, el mismo departamento. Entonces, con esa información tú ya puedes saber exactamente quién te va a evaluar, y te van a evaluar dos personas, que son las dos más cercanas a esa temática. Entonces, es cosa que veas la lista y sabrás quién te va a evaluar, y puedes preparar el proyecto pensando en que te van a evaluar esas personas. Ahora, dentro de las comisiones de evaluación hay gente de todo calaña, digamos. Entonces, yo te podría recomendar que cites a esas dos personas que presumiblemente te van a evaluar. Porque hay personas que esas cosas les importan y se ofenden cuando no están citadas o que respete sus perspectivas teóricas, o tengas cuidado de no invalidarlas, porque hay personas que se ofenden cuando eso pasa. Ahora, hay otras personas a las que eso no les importa nada, o que al contrario, cuando ven eso, se dan cuenta que lo están tratando de adular, y ad adquieren animadversión con el proyecto. ¿cachai? Entonces, es, finalmente es una tómbola. Pero en el caso de la evaluación de panel, la tómbola es un poco más chica, porque por lo menos puedes predecir quién te va a evaluar. Y respecto del de grupo de estudio al que tú diriges el proyecto, hasta el año pasado, si tú te equivocabas, el, el grupo de evaluación podía reenviarlo a otro, a otro grupo. Es decir, nos llegaba historia algo y nosotros decíamos, uy, no, pero esto es de geografía, no es de historia, y lo mandábamos para allá. Y ellos no lo evaluaban y lo podían devolver. Si lo devolvían, lo teníamos que evaluar nosotros. Bueno, eso se acabó. Ahora, al proyecto, al concurso que llega, ahí se evalúa. Ya no se puede enviar a, a otro. Entonces, eh, está, está ese, ese riesgo. Y otra cosa, si nos llega un proyecto, por ejemplo, de historia, de una persona que trabaja en un departamento de geografía o de literatura, en general no, nadie eh, se siente incómodo, ni siente que hay una intromisión, ni mucho menos. O sea, los proyectos se evalúan en su mérito independientemente de cuál es el, la formación y la adscripción del que postula. Eso no debería ser, no debería ser problema para apuntar a, a otro. De hecho, hay, hay muchos casos que uno podría citar así. Y por último, el grupo de inter y transdisciplina efectivamente está para los casos en que el proyecto no cabe cómodamente en los paradigmas considerados válidos dentro del, del grupo de estudio. Pero también son bien exigentes en el sentido de que de verdad sea interdisciplinario. No es que, no es que uno incorpore un conceptito por acá, un conceptito por allá, no, no, no. O sea, se, se trata de verdad de plantear un problema que no tendría cabida en ningún grupo de estudio. O sea, literalmente que sea un, un objeto de estudio híbrido. Uh, entonces, hay, hay que pensar eso también, porque si no ellos te pueden dejar fuera de base por eso, ¿no? Te pueden decir, oye, disculpa, pero esto no es interdisciplinario. ¿no? O sea, a, añade un, un elemento de otra disciplina, pero es básicamente de una disciplina para todos los efectos. Eso podría yo. Gracias, Mauricio, gracias, Paulina. Matías había levantado la mano y la bajó, yo creo que es porque quizás eh, eh, Mauricio tocó algo que eh, ya ibas a decir. O sea, en realidad no sé si voy a hablar mucho, en realidad era un poco una respuesta rápida a lo que decía Romina, un poco empatizando más con su experiencia, porque eh, yo gané el Fondo de iniciación y también a la tercera, entonces quería corroborar que, <ríe> que los milagros existen. No, pero en mi experiencia, quizás un poco para afinar un poco la, la intervención, eh, mira, a mí me pasó que yo llegué a Chile de España y el primer año como que yo un poco me... llegué como me bombardeado con la idea de que había que ganarse un fondo de iniciación y que había que empezar como a producir y toda la cuestión. Y ese primer año yo estuve súper perdido, o sea no entendía como todos los códigos, de hecho, hay como toda una, una manera de hacer los proyectos eh, que, que rige un poco en el, en el reino de Chile, como que no, no, es, no es igual a cómo se hacen los proyectos en otros lados, o sea, no, no es como una manera universal de hacer proyectos, eh, entonces hay que familiarizarse con, con, con eso, y hay una cosa súper tonta a lo mejor, pero es ver bien las bases, ya yo creo que, que, que a veces eso como que son cosas que uno un poco da por supuesto, pero de verdad como que hay que postular bien y adecuar lo que uno quiere hacer a, a, a los formatos y a, y a un poco al, al, al, al estilo que se está exigiendo. Yo, eh, eso es una cosa y lo otro son las publicaciones. Yo, por lo menos, yo eh, postulé lingüística y, y, y efectivamente para mí la opción cambió cuando yo ya tenía más publicaciones. Yo mandé siempre la misma propuesta, obviamente le iba actualizando y efectivamente iba interiorizando las críticas que me hacían. Efectivamente, había deficiencias de formales, pero el, el, el, el, el, el fondo, o sea, lo que yo quería hacer no lo cambié en realidad, como que fui afinándolo nomás. Y lo que cambió de la primera vez que postulé a la tercera es que yo ya tenía más publicaciones y obviamente que también estaba mejor formulado. Eh, con eso quiero decir, bueno, eso que es importante tratar de tener por lo menos una publicación bien indexada. Yo creo que eso hace mucha diferencia, por lo menos en el grupo de estudio mío, no sé cómo será en otro, pero, pero en lingüística y literatura, tener por lo menos una publicación bien indexada es clave. ¿ya? Eh, tener cosas, por ejemplo, en actas no sirve de nada. Eh, eh, tener cosas así como en revistas que son de un amigo, que a lo mejor eh, no no sirve. O sea, sirve algo que te dé el puntaje. ¿Ya? Que, que significa que la, la, el, el, el, el artículo está publicado, está aceptado, por lo menos, en una revista indexada. Eh, y lo otro es que también desparanoizarse, no sé si está la verdad, eh, con que hay como unos marcos muy, muy, muy estrictos. Yo creo que el, el proyecto es exigente en términos como de, de, del formato y de, y de los requisitos que tienes que tener para postular, pero por lo menos en mi experiencia, o sea, de, de nuevo... De, Estoy, estoy aprendiendo también de cómo, cómo lo, que, lo que han pasado los colegas, pero, pero por, por supuesto que como cuando a mí me rechazaron la primera y la segunda vez, yo empecé a entrar en una especie de paranoia de que mi área era rechazada por el grupo de estudio y de que lo que yo hacía nunca iba a tener cabida, y que, y que el grupo estaba dominado por unas fuerzas malignas que querían que investigáramos eh, tal marco teórico y no el mío, etc. Entonces uno se empieza a poner conmigo y después cuando me gané, como que se me quitó eso, pues fue como, ah, no, en realidad no pasa. O sea, en realidad si uno es capaz de adecuar su propuesta al molde que te piden y tiene los requisitos, no tendría por qué no resultar en alguna, en algún momento. ya Así como que también, eh, un poco eh, volviendo a lo que decía Mauricio, o sea, no ser tan estratégico porque te puede salir el tiro por la culata, o sea... Eh, sí, voy a citar a todos y después, claro, lo que él decía, si, si la gente cree que justo uno quiere abular al el evaluador, puede ser peor que, que no hacerlo. Entonces, yo creo que hay que ser como lo más honesto nomás en, en, ese, en ese plano. ¿no? Eh, pero bueno, en realidad, en realidad, lo que quería decir era como que, que, que, que hay que darse por razón y no pasa nada y, y, y en algún momento tiene que salir. ¿no? ¿Sí? Pero sí que, como dato, como práctico, yo incluso si uno no tiene publicación indexada, a lo mejor esperaría ya porque eso hace una diferencia de repente es frustrante haberlo hecho bien uno sabe que lo hizo bien y no tener ese requisito y, y que te al final te evalúen mal y, y no ganárselo es mejor yo incluso un año creo que dejé en barbecho por eso dije mejor este año me voy a concentrar en publicar y cuando tenga realmente publicado aceptado un par de artículos ahí voy a, voy a presentarme de nuevo y, y de hecho pedí un proyecto interno eso también por ejemplo yo pedí un u inicia en la Chile que es un proyecto chiquitito, te dan menos plata, es una cosa más acotada, pero lo usé para publicar, o sea, como para sacar un par de papers buenos y, que, y con eso ya después lanzarme al Fondo de Iniciación. Eso. Matías, gracias. Yo soy muy pro filosofía bielsa, ¿eh? la, la, la, la derrota, porque claro, yo, yo he postulado 20.000 proyectos más, la, la Romina sabe, pero. Esta es mi primera vez con Fondesit, con Anit no, yo, yo soy Anit, pero no, Fondesit no, así que todas estas cosas ayudan muchísimo. Luis había levantado primero la mano, así que va Luis, luego va Andrea y luego va Paulina. Ya, ah, súper, gracias. Eh, yo quería como, o sea, finalmente las experiencias que estamos como compartiendo son los caminos personales que tomamos, las conclusiones que hemos, que hemos ido sacando en el camino, porque así como hacía Soledad recién, también, el fracaso es una, es un, también es una, es una posibilidad que uno tiene para mejorar el proyecto, porque a mí lo que me pasó, yo postulé el fondo de Iniciación, lo gané la primera, pero lo había postulado el año anterior a pues, dos y no, no quedé, en mi, en mi grupo quedaban como cuatro proyectos, y el mío quedó como séptimo, una cosa así. Y, pero los comentarios que recibí, fueron súper buenos, entonces yo sentí que en primer lugar eh, la, las personas que hacían la evaluación se lo tomaban muy en serio como el, el ejercicio de evaluar y, y de retroalimentar y yo siento que entre eso, una cosa, eso, el tipo de comentarios que yo recibí en primer lugar, y en segundo lugar empezar a conversar con personas buenas para ganarse proyecto eh, me ayudó mucho como a, a involucrarme como en la en la lógica, en, en, en, como en la gramática, digamos así, del, del, del diseño de los proyectos, pero también salirse un poco del, del, como del foco en uno mismo, por llamarlo así, cuando uno está como en una, en una situación inicial, como investigador o como investigadora, uno maneja un campo eh, más, más bien propio que ha ido como, como a, a, rascando de a poquito, y las otras personas que tienen más años de experiencia, te va mostrando otro o la, una mirada más panorámica. Y yo siento que eso para mí fue súper, súper eh, valioso. Más allá del, del dolor en el ego y de, de, de, de perder proyectos. Yo también soy súper bueno para postular a cuestiones y muchas veces no me las gano. Pero como que yo trato de poner como... Este, mira, esto como una carrera a largo plazo, ¿cierto? Como una, como una maratón. Entonces, de repente, a uno le va mal al principio nomás. Y y ahí hay que mantener como, como la fe de que, de que eso, ese, ese camino va, va a torcerse entonces yo, yo creo que también por un lado es cierto lo que dice Matías de que uno puede irse preparando para cuando sea el, momen, el mejor momento para presentarse pero por otro lado también si a uno le va mal a uno también hay otros que le pueden ir ayudando a orientar el camino mostrándole la, como el panorama más amplio que vez, a veces uno no es capaz de ver sobre todo en las primeras etapas de la trayectoria como investigador eso. Gracias Luis, ¿Andrea? Sí, eh, estaba mirando lo que mandó Mauricio, es que, bueno, primero que todo agradecer el espacio y este encuentro de, de poder dialogar y reflexionar y no sentirse tan frustrado, o frustrada porque creo que, yo creo que todos hemos pasado por eso y... Eh, personalmente, eh, eh, mi primera eh, postulación fue el año pasado, el fondo de Iniciación, que lo perdí. Entonces estoy como ahora efectivamente pues, en un proceso de, de mejorar el proyecto, pero me pasó eso un poco lo que decía Luis con respecto al tema de que mis evaluaciones no están malas. Eh, y de hecho, fue, a mi juicio, están súper bien. De hecho, como que hubo un evaluador que me evaluó más bajo que el resto y eso afectó a que no quedara dentro del puntaje para ser seleccionada entonces el punto es que efectivamente ese evaluador eh, fue bien crítico y como que revisó y de hecho fue hasta la fuente, yo me fijé que el tipo de comentario que hizo es como muy detallado y que lo agradezco porque me permite mejorar mucho el proyecto pero me surgen también las dudas con respecto a esa subjetividad que también está detrás del evaluador, evaluadora. Porque claro, hay dos que me califican con un 4, del corte y el otro 3,2 y ese hace que mi puntaje baje y no quede porque mi, mi trayectoria fue de 4 y algo también. Entonces, mi disyuntiva actual es decir, hasta dónde uno incorpora todos esos comentarios que para otros estuvieron bien para uno no fueron tan bien, entonces como esa, esa problemática de, de hasta dónde eh, se incorporan todos esos elementos que tú decís, claro, le doy cuenta a este personaje eh, que me calificó tan mal y modifico mi proyecto en función de él o de ella, o eh, chuta, lo dejo y lo tiro de nuevo, a lo mejor puede pasar, po, caché, porque debo asumir que no tenía idea que existían estos paneles así y Mauricio agradezco mucho ese tips e información ¿Quiénes eran los que revisan? No sabía, ahora ya estoy mirando, entonces claro, si ya sé que es probable que a lo mejor le toque a uno mismo revisar mi trabajo, entonces tampoco lo puedo modificar tanto tanto, porque ese me evaluó bien, y a lo mejor si lo modifico mucho me va a evaluar mal, entonces como ese, ese punto de, de mirada eh, lo, lo, lo estoy ahora considerando y estoy en ello actualmente, entonces... Es un tema, pero, pero sí quería compartir que, que efectivamente eh, me siento también en esa disyuntiva de, la, de, la, de quién evalúa y esa subjetividad que también, a pesar de que hay, un, hay una pauta estricta, y, y cómo asumir aquello, cómo enfrentar esa, esa subjetividad, entre comillas, eh, porque creo que, que no es menor a la hora de, de, que, de pasar estos procesos. Y agradezco absolutamente y perdón si mis preguntas fueron muy básicas en términos del panel, pero de verdad no tenía ni idea que existía. <risa> Y tampoco sé el puntaje de corte total, a lo mejor es muy básico también lo que pregunto, pero en la pauta que me llegó decía, el último en entrar fue con 3,82, y yo veo mis, puntaje, mis pautas y tengo 4, 4, 3, 1, 4, 4, una cosa así, entonces decía, chuta, finalmente quedé como número 20, no sé, 20 y tanto, bien me acuerdo, pero decía, ¿cuánto el máximo? O sea, ¿era 5? Ponte tú. No sé, ¿a dónde encuentro esa información? Si alguien sabe el puntaje corte, pero me lo agradecería. Eso. Buenas preguntas y, y dudas, Andrea. ¿Alguien le quiere contestar a Andrea? No, una, una pregunta, Andrea. ¿Eres educación inicial o superior? Es que es inicial. Yo trabajo en los temas de, de educación escolar, temas de liderazgo ah, y estoy bueno. trabajando, entonces. Estoy trabajando, de hecho, fue súper bien evaluada de la innovación y todo el tema, porque como que tiene un poco de perspectiva de género y, y temas de cuidado. Entonces, vale. bueno, en, cuidado. en ese caso, es que al ser educación superior, ese es el único de los que podrían estar aquí en esta reunión que no es de panel, es, hacen evaluación externa, que es lo propio regular, la hacen así para, también para iniciación. Entonces, en tu caso, la tómbola es más amplia, o sea, le puede tocar a cualquiera otro, ahora. A veces el grupo de estudio se lo reenvía, a, cuando son proyectos repostulados, a uno de los evaluadores anteriores. Vale. Eh, y a veces a ninguno. Y, pero independientemente de eso, eh, los proyectos tienen una alta tasa de, de no recepción, digámoslo así. Es decir, los proyectos se tienen que evaluar por tres personas. Eh, y se le envía hasta a 12 personas. Para conseguir las tres evaluaciones. Entonces, si se lo enviaran a uno de los anteriores, este perfectamente podría rechazar, decir que, que disculpen, que no tiene tiempo, que está viajando, lo que sea. Entonces no se lo, lo recibirían tres personas completamente nuevas. Claro, o que ya lo evalúo también, po. Que es que lo evalúe otro, ¿no? Si ya lo evalúo. Claro, claro, alguien podría decir, no, o sabes que no me apetece. Ya, ya, ya lo, lo, leí, lo leí, digamos. No tengo ya, nada nuevo que decir, claro. Exacto. Exactamente. Exacto. Entonces, en este caso de la repostulación, yo creo que los proyectos repostulados siempre les va mejor en mi experiencia, siempre les va mejor en las posteriores postulaciones que en las anteriores. O sea, siempre los proyectos mejoran, siempre, siempre. O sea, absorbiendo la crítica, eh, siempre mejoran. Y, y al final pasa esto, ¿no? Que, que el proyecto, o a la segunda o a la tercera vez, eh, termina siendo aprobado. ¿Por qué? Porque, porque va mejorando. O sea, siempre influye la tómbola. Pero... pero lo que uno puede controlar es que el proyecto efectivamente va mejorando, o sea, va dejando conforme a, más, a mayor diversidad de evaluadores. Y en ese, en ese sentido va ganando, ganando, ganando en cada postulación. Sí. Lo otro que yo quería agregar es que, claro, lo, lo que uno queda un poco marcando ocupado, porque diferencias pueden haber entre los evaluadores, pero claro, entre un 3,8 y un 3, o un, ¿no? Ahí es más bien una cosa que uno la asume como una contradicción. Entonces, como complejo... Que dos eva porque eso es lo que yo entendí un poco que decía la Andrea, ¿no? Es decir, hay dos evaluadores que el aspecto A y B lo evaluaron muy bien y el tercer evaluador, esos mismos aspectos no le parecieron, ¿no? Entonces, bueno, eso es lamentable porque no, no debería ocurrir, ¿sí? Eso ocurre siempre, ocurre siempre, la disparidad de criterio a la hora de calificar, oja, porque eso sí. son dos cosas, la evaluación cualitativa a veces parece más coincidente entre los tres evaluadores, pero claro. después cada cual es libre de traducir eso en una nota. Entonces, alguien me parece un buen proyecto, está bien formulado, interesante, un 3. Claro. El otro dice lo mismo, me parece un buen proyecto, está bien formulado, un 5. Sí, Entonces, pero digo, en, en, en la cuestión más pequeña, no debería ocurrir que si yo me manejo en el campo, estoy inventando de los Childhood Studies, alguien me diga que... Te, que, que ese concepto está muy bien trabajado por los autores X ahí, e que son los que hay que citar o lo que sea, y que otro diga absolutamente lo contrario, ¿te fijas? como en el detalle más chico. O sea, hay que fijarse bien, es súper importante y ojalá que uno le escriban hartas críticas y todo, porque es central tomar, ¿no? como dice Mauricio, los comentarios de los evaluadores, cuando son buenos evaluadores eso, o evaluadoras, ¿no? eso se, se recibe muy bien. Yo me guiaría, eh, porque si hay contradicción no hay cómo resolverlo, pues. Yo creo que uno tiene que estar súper convencido de que lo que uno está planteando tiene sentido, le hace sentido, lo ha trabajado y hay que pelearla por, por, por el proyecto también que uno tiene. ¿no? Como, como cierta no perder esa confianza en que, en que te, a ti te hace sentido lo que está con los matices que, que sea necesario incorporar. ¿no? Pero no cambiarse a cualquier otra cosa porque no, no, claramente uno no le va bien cuando en realidad concede todo y se pierde uno mismo de, lo que uno, de su propio deseo, por decirlo así, de su propia expertise. ¿Sí? Um, eh, yo creo que hay una cosa súper que yo por lo menos lo he hecho en, en, en, en el DEP que es eh, leer proyectos de, de colegas o sea, si tú tienes colegas que hayan que pasarle tu proyecto a varios ¿no? eh, y eso lo hacemos como empieza a decir ya eh, los que se han ganado iniciación regular leen proyectos de los colegas que están postulando y hacemos un feedback eh, respecto a eso leer otros proyectos otros textos de como colegas que, te, mira, este, este yo eh, postulé y, y, y gané, digamos, mira, este es mi proyecto, echarle una mirada, aunque no sea necesariamente tu problema, ¿no? pero hay algo como de familiarizarse con ciertas estructuras. Piensa que además son 12, es súper peludo, encuentro yo, son 12, así en la concreta, no 12 páginas ¿no? donde todo tiene que quedar absolutamente bien articulado. ¿no? Entonces yo creo que el ejercicio de leer otros proyectos y de que otros te lean, eh, es también un, una súper buena forma de ir soltando la mano, de ir teniendo otras perspectivas, aunque no sean las personas que te van a evaluar. Yo, por ejemplo, estaba revisando acá lo que yo, porque una vez que uno se adjudica un proyecto, a ti te pueden elegir como evaluador o evaluadora de otros proyectos, menos en el caso de educación y de, de sociología, de educación inicial escolar. Yo he evaluado un proyecto de educación inicial escolar en iniciación y evalué otro regular en sociología. ¿Ya? Porque como me gané el Fondesit en 2019, en este tiempo, eh, tú firmas, de hecho, tienes que mandar un, una carta, tu firma que parte de lo que tú le devuelves a la NID, ¿no es cierto?, al Fondesit, es que tú estás dispuesto a evaluar proyectos, otros proyectos, o sea, pasas a ser parte de los posibles evaluadores, ¿ya? Eso, insisto, no, no, no sé lo que decía Mauricio, no lo, no lo desconozco, pero en el caso de sociología o de educación escolar a mí me llegó, estaba mirando... El documento que yo tuve que llenar, ¿no? en el caso de la iniciación, es, es, muy, es más corto que el del de, de regular, lo, los ítems que te piden evaluar. En el regular le dan también más, más, más eh, importancia al tema de la viabilidad. Y hay otra cosa que también es importante meterle un poco bombo también, que es un ítem en el formulario donde dice: eh, no, sé, no, no sé si alguien me ayuda a mover eso, como. como eh, proyecto, ¿cuánto has avanzado? O sea, ¿cuánto ya hay de lo que tú estás planteando? Entonces ahí uno pone, bueno, una investigación financiada por acá, yo pertenezco al grupo estudio no sé qué, eh, tengo contacto con la Universidad de Chin, donde estamos pensando este tema, todo eso es súper importante, en definitiva, porque te avala como alguien que sí, que no estás, eh, por muy iniciación que se llame, ¿no? que tiene un recorrido, no solo está bien formulado, sino que también esto es algo que viene dándole vueltas un rato. ¿No? eso es, creo que es al final del formulario eh, entonces trabajo adelantado eso. exactamente, trabajo adelantado yo creo que ahí hay que ponerlo bien bonito eh, porque eso también es súper importante ¿no? eh, a propósito ah, mira, esta persona está, eh, viene aquí a coronar algo que ya, eh, que ya tiene un recorrido ¿no? bueno, y la, la, si quieren mira acá, lo que, lo que a mí me pidieron evaluar son dos secciones o sea, en realidad una que es en el, en, esto era de eh, educación inicial eh, escolar, ¿ya? Y esto era, no es decir el título, pero tenía que ver con aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Eh, calidad, factibilidad y novedad científica de la propuesta. Dice, realice un análisis detallado de los siguientes aspectos y emita comentarios respecto a fundamentos teóricos conceptuales, estado del arte, calidad y coherencia de las preguntas, hipótesis y objetivos, pertinencia y validez de la metodología y su coherencia con los objetivos, hipótesis o preguntas de investigación, plan de trabajo, cronograma, cartagán, coherencia en el plan de trabajo con la propuesta, infraestructura y recursos, pertinencia y equilibrio entre los recursos solicitados necesarios para la ejecución del proyecto y los recursos eh, disponibles, la novedad científica, etc. Y después justificar la calificación, ¿no? eh, sugerencias, críticas, no sé qué. Y hay una sección 3 que dice comentarios confidenciales. Utilice este espacio solo si requiere informar alguna situación detectada durante su revisión y que debe estar en conocimiento de la subdirección, no sé, ponte tu plagio, por decirte algo, ¿ya? Eh, entonces, si tú te fijas acá, claro, por ejemplo, la iniciación, que en general uno cree que mientras más le ponga mejor, mientras más color le ponga mejor, yo creo que uno tiene que ser súper claro que no sé cuántos años, tres años, a tres años, no tienes coinvestigadores. investigadores ¿Cachai? ¿Tienes recursos para ayudantes de investigación, que ya es difícil encontrar buenos ayudantes de investigación que no tienen las mismas responsabilidades que un buen investigador, ¿no? Entonces, ¿cómo tú demuestras que esa propuesta en dos años es viable? O sea, si en, en el caso de lo que yo estoy, no puedo eh, formular, no sé cómo, mira, mira, si le pongo 80 entrevistas, es mejor que le ponga 20, eso no es mejor si yo hago análisis crítico del discurso, por ejemplo, eh, 80 entrevistas es una locura y material, ¿sí? Entonces, ¿cómo, ¿cómo garantizo la calidad después de ese análisis? O sea, todo eso también es, es relevante. ¿no? Eh, y eso es difícil. A mí, me, a mí lo que más me costó, porque me cuesta la síntesis, es poner todo eso que uno tiene, que es harto, eh, en 12 páginas. Y que eso calce así como lo más perfecto posible. ¿No? Entonces yo por ejemplo no, no me, me lo mandaron a esa educación, yo no cacho mucho esa área y todo, pero lo que yo evalúo, bueno, básicamente un texto, eso es lo que uno evalúa con los criterios de evaluación textual y en este caso la metodología, etcétera, entonces eso, eso es súper relevante. ¿No? Y, eh, y eso uno no se da cuenta cuando lo, bueno, yo por lo menos bueno, eso ya es muy personal, ¿eh? como que yo, uno siempre, yo, me pasa que me leo y digo, no, esta cuestión, no y después, por eso es importante que otra, ojalá otra gente te lea. Yo como recomendación otros colegas, porque hay unos temas más en confianza, más apañados que, que, que hayan ganado eso ¿no? en, tu, en tu grupo específico y que te puedan eh, orientar con eso. Y respecto a la subjetividad de la evaluación, bueno, es un hecho la causa, toda evaluación es subjetiva, hay una subjetividad. Así, el problema es un poco lo que, lo que decía Andrea, ¿no? cuando uno se encuentra con cuestiones que son como una franca contradicción, pues así como... O sea, como casi una poría, o sea, bueno, que si yo respondo acá, es como, ay, no ah, no, no, no hay cómo. ¿no? Entonces Uy, ahí tratar de... a eh, apoyar de, un, poco, sí. un poco eso. Eh, yo me ofrecí para participar de esto por el puro ánimo de seguir aprendiendo, digamos, de, de nada. Pero mi experiencia es eh, haber ganado un fondo de iniciación a la primera eh, y en la actualidad haber sido no adjudicado en un regular. Pero además, hace cuatro o cinco años soy editor de una revista de la facultad, por lo tanto tengo cierta experiencia con las evaluaciones de pares ciegos, digamos, de artículos científicos. Entonces, eh, tal vez mi, mi conclusión por ahora de, de, de, este, de este tema de la concursabilidad es que eh, la parte del currículum y los puntajes de las publicaciones meten las cuestiones en una planilla Excel y lo calculan. Entonces, eso no tiene mayor, eh, mayor cuento. Y ahí, eh, obviamente, hay que publicar artículos que te den un punto y no te den 0,25 o 0,5. O sea, hay que tratar de publicar en las revistas de línea principal. Y eso no hay otra... Eh, no tiene más... Eh, ...sofisticación que eso, o sea, que bueno, ya es meter los artículos en la revista ya es un queso... ...y la revista se demora uno o dos años, etcétera. Entonces, la otra parte, que es la parte del proyecto y, y todo el sistema de evaluación... ...es perfectible, eh, es humano, es humano como cualquier otra cosa... Eh, ...hay un rango de subjetividad eh, bastante grande... Pero más allá de todas las cuestiones de sabiduría práctica y logística que, que comentó Mauricio, que me, me parecieron muy notables, digamos, como averiguar el panel, saber como qué persona del panel está más cercano al tema, etc. Yo creo que una cuestión importante es ir como al formulario, a la consistencia, y al hecho de que uno eh, realmente sea una suerte como de pequeña autoridad en el tema que está proponiendo. O sea, tiene que demostrar una suficiencia a toda prueba. O sea, este es un sistema muy competitivo. Las personas que están evaluando eh, son personas informadas, calificadas, generalmente bien intencionadas. Supongo que habrán de los otros, pero eso ya escapa como a la posibilidad de, de, de medirlo, más allá de rechazar evaluadores para que no, no se metan en tu proyecto por conflictos directos, digamos. Y esa posibilidad existe y hay que usarla. Entonces, eh, yo creo que el problema está cuando uno eh, eh, necesita, por alguna razón, transitar hacia un tema que no conoce tanto. Que también es algo natural, porque tú no puedes proponer siempre el mismo tema. O sea, tampoco te vas a mover a, a un tema totalmente contrario. Siempre hay algo vecino, que se va desgranando, se va desgajando. Entonces, yo lo que, mi experiencia como en esta última no adjudicación, o sea, como hablando de la experiencia del fracaso, digamos, es eh, que uno tiene que tener eh, efectivamente, y no en la fantasía, una familiaridad. Una familiaridad, una vecindad, una cotidianidad con la fuente, con los autores, con el tema, con el problema, y en base a eso construir algo que sea lo más consistente posible. Yo, como pasando a otro plano, eh, como tip práctico, pensaría como en que los objetivos específicos eh, corresponden al objetivo de cada año, o sea, cada año cumple un objetivo específico. Así después puedo rendir eh, cada año un logro, ¿entiendes? porque cumplí cada año un objetivo del proyecto Las hipótesis tienen que ser afirmaciones, o sea, tiene que hacer algo que yo afirmo en positivo Que se va a aprobar o no Pero sobre todo una, una consistencia, una familiaridad eh, eh, real Real, porque todo, yo por lo menos en el, en el proyecto este que no me adjudiqué, eh, realmente quería hacer un tema nuevo que me parece importante, pero yo no tenía familiaridad, pero tenía la necesidad de hacer algo nuevo, y eso se nota, como que no hay manera de que no se note. Entonces, en, en el otro proyecto yo sí tenía familiaridad con la fuente, tenía todo lo demás, supongo relativamente correcto, me lo terminé ganando el 2017, y afortunadamente lo pude ejecutar eh, el último año de pandemia y, y, y ser aprobado los informes económicos y académicos. Entonces, salí bien de eso. Y estoy bueno. ahora como co-investigador en un fondo sin regular que debería terminar ahora. Pero bueno, eso, yo me alegro de que existan estas instancias de intercambio para poder aprender de las experiencias de los colegas y seguir aprendiendo. Oye, y lo otro, a propósito del fracaso, que yo me. Bueno, yo. ¿Cómo se llama el de la Chile? Que es como un mini, mini fond de O sea, como para prepararte para el fond de ¿U inicia, eh? Uy, inicia. Sí, sí, claro, yo postulé a los dos, pues, ¿cachai? Dije, ya filo, si, me, si pierdo uno el otro, y si, si al juicio los dos, abandono uno. Y el U inicia, con el mismo proyecto que me aceptaron a la primera también, en el, en el regular, en el de iniciación, me lo rechazaron en el U inicia. ¿cachai? Y no quedé en el U inicia. Y quedé ya. en el en el fondo de, de iniciación. Ojo el mismo valor que dijo, voy a rechazar no, no, no, porque no tengo idea, cacháis? Pero, pero nada, dije, ¡ay, qué exigente la Chile! Más, más, más Están yeah. más exigente Claro, y lo otro es, bueno, también a propósito de la hipótesis y esas cosas, pues, tú, ahí por eso uno cacha, cada uno cacha su campo, po. o sea, no es la hipótesis como del, de la ciencia dura, así, hipótesis nula, hipótesis. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo desde perspectivas cualitativas con, con hipótesis de trabajo, que son como las explicitaciones de lo que yo luego desarrollo en mi marco de teórico, ¿cachai? Para mí una sí, hipótesis que... es que eh, los niños, bla, bla, bla, o, en fin, ¿cachai? Eso, como, como cachar bien eso, con la mano de, hecho, de cada creo una que de las No sé si me equivoco, pero parece que dice hipótesis o supuestos, algo así. Claro, como, en realidad los míos son porque, más supuestos. Porque ¿Qué no todas las investigaciones tienen que tener una hipótesis en positivo que se va a ver confirmada o refutada, como que a veces hay análisis... Claro. Imagino en literatura, no sé qué, por bueno, una hipótesis, no sé, pues, como si por... Por filosofía. Realidad. Por filosofía, claro. No tengo idea cómo se eh, la El ser absoluto. Dale, claro, claro. <risa> no funciona? sé, eh, no, perdón. Pero, claro, que no siempre se puede hacer eso. O sea, de hecho, en mi caso tampoco yo dije, no, en realidad hay supuestos de partida que en el fondo motivan de trabajo. Hay que localizar, claro, pero no, no es una hipótesis. Eh, sí, no estoy de acuerdo sí. con lo que dijo Marcelo, como la que... Que sea un manejo real, eh, sí, yo, yo, yo estoy bien de acuerdo con eso. O sea, que uno se sienta cómodo con lo que está haciendo y que, y que en el fondo, de, claro, yo sé que sabe esto. Exacto, ¿cómo se la eso, pero, pero eso, como lo que hemos dicho, harto de, de la coherencia que tiene que tener esto, así que esta, esta relojería, ¿no? Que esa soltura a la vez esté en consonancia con los objetivos del proyecto. Y pensar que un proyecto de iniciación por el que no te van a pedir tanto al final. O sea, a veces uno... Es una paradoja que siempre sentía como muy rara, que tenía que ser como el gran investigador para, para ganarme el proyecto y luego me pedían como un paper para rendir. Exacto, sí. Entonces era como, eh, entonces ya no necesito el proyecto, que si ya puedo sacar paper bien indexado, ¿para qué quiero...? Eh, pero, pero en el fondo como que esa, esa soltura que uno demuestra al fundamentar el proyecto esté, esté bien como aterrizada también a que, a que yo voy a producir un artículo bien hecho en, en un tiempo acotado, entonces, bueno, lo, lo han dicho y creo yo estoy de acuerdo, o sea, no, no, no, no, no engolosinarse con, con, con que yo vaya a resolver todos, todos los problemas del área. Estoy tomando nota y le doy la palabra a Mauricio. Quería responder una pregunta que dejó Andrea, eh, que me parece súper legítima, y desgraciadamente es una información, no sé si confidencial, pero no se, no se publica, que es cuál es el puntaje de corte, si uno quiere saber qué tan, leje, qué tan lejos quedé. Y desgraciadamente a nosotros no, no se nos comunica, no, no se nos entrega una resolución, entonces nosotros lo que hacemos en la última reunión es preguntar, al coordinador de grupo, oye, ¿y cuál fue el, el puntaje de corte? Y ahí te lo dice. Mm -hmm. En el caso de historia, el año pasado fue 4.17, y el anterior fue 4.21. No más. del año hay anterior? Que tratar de... Es de 1 a 5, disculpa. Es de 1 a 5. Sí. Yeah. Entonces hay que tratar de superar el 4, creo yo, para ser competitivo. Claro. Y lo que yo haría, cara dura, sería preguntarle a alguien que haya ganado el proyecto... ¿Cómo le fue? ¿Qué puntaje sacó? Y con eso ya haces una recta entre tu puntaje y su puntaje y ya sabes dónde está el decorte. Yo, yo preguntaría, más es que es la única manera, preguntarle a alguien que haya sido evaluado qué puntaje sacó y en qué lugar quedó, le dijeron del, del ranking. Y es la única manera de saberlo. Eso, y respecto Oye, a la creo evaluación que... de currículum, ahí ah, se dijo sí. algo con lo que yo... O sea, no yo, sino que las bases dicen algo ligeramente distinto. Y es que en el regular... Ahí sí, te miden eh, las, tus 10 mejores publicaciones en base a una tabla que está publicada, y eso es una medición ex, exclusivamente bibliométrica. Si tienes 10 ISI, son 5 puntos, y, y fin de la historia. Eh, y, si, y, y luego vas escalando hacia abajo según el tipo de publicación. Pero en la iniciación no es así, por eso se mide trayectoria, que tiene tres ítems, de los cuales uno son las publicaciones, tus 10 mejores, pero ojo, ahí no se miden con esa tabla. Es decir, no es, no es meramente aritmético. Si sí, uno se pregunta si son i, si son escopos, no sé qué, o las publicó en la revista de la, de la Junta de Vecinos de Chimbarón. Pero no es, no, no se mete en el Excel, quiero decir, como sí ocurre en el regular. Que se, de hecho, lo hace, el, lo hace el formulario, lo hace la plataforma, ni siquiera lo hace uno. Y luego están las otras dos cosas que son muy importantes, que es el relato que tú haces de tu trayectoria. O sea, en la iniciación está esa posibilidad de convencer de que eres un investigador coherente, consistente, que efectivamente tiene una trayectoria y que ha llegado a un problema de investigación como consecuencia de sus avances anteriores. Entonces hay que, con, con mucha sutileza, por cierto, porque es como autobombo, ¿no? Pero hay que hacerlo con sutileza, digamos. Hay que hacerlo como si estuvieras hablando de otra persona. Demostrar que esa persona tiene todas las capacidades... Eh, y ofrece todas las garantías para desarrollar esa investigación. O sea, hay que parecer sólido. Y hay gente que teniendo un muy buen currículum, incluso que tú le lees un paper y son excelentes, se venden horrible. Se venden horrible. Bueno, yo he hecho esto, si les parece bien, bien, si les parece mal, mi mal, comportamiento, así. Como esa es su autopresentación. ¿No? Eso hay que, hay que tomárselo eso, digamos. Ese subgénero dentro de la formulación del proyecto, que es un género en sí mismo, tiene estos subgéneros que es la autobiografía intelectual. Claro. Y, el autobombo. El autobombo. Sí. Oye, qué, qué, qué buenos datos a todos. Me, me, me encanta porque eh, yo creo que, que todos los que estamos asistiendo, como bien decía Marcelo, ahí para aprender, aprender para, para poder ahí seguir en, en la senda de la postulación de esta línea. Eh, hacerlo de la, de la mejor manera. Hay un punto súper importante, acá está mi, mi, mi querida Tamara, que es parte del, de, del equipo. Hay un dato que lo dijo Mauricio, pero también lo comentó Paulina, y tiene que ver con nuestros colegas. Eh, yo le he comentado a, a varios colegas míos que va a ser esta, este año, mi primer intento fue de, de iniciación, y me han dicho varios eso. Te leo soles. Bueno, ¿en qué momento también? Pues si al final con las prisas que tenemos estamos todos recolapsados. Yo imagínense, esto cierra la próxima semana y yo todavía no empiezo. Yo no, claro. no empiezo. Sí. Voy a tener que encerrarme, onda, mañana, fin de semana. Pero aquí voy, que yo creo que aquí es clave la comunidad nuestra, eh, los que ya han postulado, ya han ganado. Y los que te dicen, solo yo te leo, yo me acuerdo que con Romina, ¿te acuerdas que Romina yo también quería postular el año pasado y al final no pude y nos íbamos a leer entre nosotras y todo? Pero es clave eso y Mauricio tocó una cosa fundamental que tiene que ver con estos cortes, que por ejemplo los fondos del libro, que yo he postulado muchas veces a los fondos del libro, eh, que me han salvado la vida en, en varios momentos de, de mi existencia académica, aparecen esas cosas, aparecen los puntajes, son muy claros, yo no sabía que aquí no. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, Tamara, es revisar quiénes ganaron el fondo de Iniciación el año pasado y consultarles, así desde, desde la, el compañerismo, ¿no? el compañerismo que tenemos como comunidad de facultad para cada una de las... De, de la, de las instancias que, que necesitamos, ¿no? Ver, ver qué, qué puntajes son y todo esto, porque para mí es nuevo, todo esto es nuevo. O sea, estoy aprendiendo pero muchísimo con, con ustedes. Y luego, paralelo, sí, yo creo que todos ya nos tenemos que retirar a no ser que haya, yo creo que una horita estaba bien, ¿cierto? Porque era, era la idea de un workshop-taller que de dos horas, pensé yo que iba a haber más gente, como yo, como, como nosotras las que estamos acá postulando, eh, no sé si hay alguna otra pregunta o consulta, ¿no? No, Oye, eh, suelo yo creo que a lo mejor sería, bueno, bueno. yo siempre estoy dispuesta a, a leer a cualquier colega, lo que pasa es que no tengo ninguna clave para pa ayudarlo en literatura o en filosofía, salvo coherencia y cohesión textual y cosas así muy generales, ¿cachai? Entonces, yo creo que en cada. Nuestra área. En cada, sí, en cada no. área. Sí, ahí va. Eh, adelantarse y decirse ahí que. No sé si ustedes. Si por lo menos en, en mi apartamento hay coordinaciones internas. Hay sí. una coordinación de investigación que la tengo yo. Sí, pues en todas las, ya. Que no sabía que había Goenis, súper buena coordinadora, no, calla, no callando nada. Ya, bueno, no importa. Pero. Pero para la voluntad. Eh, pero, eh, claro, pedirle a las coordinaciones de investigación, como ya ponerse estar más adelantado y, y, y voluntariamente, yo por lo menos, ahí depende la onda de cada, de cada equipo, ¿no? de cada grupo humano, pero siempre hay gente, dos o tres, que además eh, tienen harto carretito en investigación, que siempre van a querer leerlo a uno, de la buena onda nomás. Sí. sí, y adelantarse, como ahora, claro, lo que sí. pasa es que uno usualmente termina el proyecto donde se cierra a las 4, así sí. terminando el resumen a las 3, sí. en mi caso así, no, a 3, 40, bueno, de todas formas, una vez que se mete, después hay una ventana que uno puede arreglar algo, ¿eh? yo eso no lo sabía cuando postulé, ¿achai? que yo dije, oye, el resumen me quedó como la, ya, pero, eh, hay una no no no me piden que lo explique ahora porque no, no, no recuerdo cómo pero después están como una semana que tú puedes volver a meterte al proyecto para arreglar algunas cosas. O sea, yo lo hice por lo menos el resumen. Es sano, eso bueno, no es que, existe. Es que parece que la no, no. Bueno, es que De hecho, la la proyecto y antes de que se vaya como con la, la autorización, eso es. Claro, de hecho la universidad te puede pedir cambios. A mí a mí ah, me pasó. Es que yo no sabía, entonces dije, qué vergüenza este resumen, después lo leí dije, no, ya van no a leer el resumen ya mal. Y Pero ya lo terminé dos minutos antes y después no puede revisar. La revisión que hace la universidad, por lo menos a mí me revisaron, había una inconsistencia entre el formulario, un detalle de número, de los montos. Sí, pues. En el, entre lo que estaba en la página, lo que uno llena y lo que está en el formulario entonces ahí me di cuenta que es una revisión bien exhaustiva porque me, me pidieron corregir y después de eso me aprobaron el, me hicieron el respaldo, pero un y detalle ahí que, de en, y ahí aprovecha no, de y ahí me metí de, de modificar <risa> o de subir algún documento sí. que te faltó, quería agregar tú, tú te aceptaron el, el artículo y en la, claro imagínate no, yo me metí en el proyecto yo, Palo así dije, no sé si será legal o ilegal, no importa me metí en el, en el, en el resumen y lo cambié un, un poco mucho y lo otro, eh, suele si también a los que van a postular, toda esa de ser apestosa del, del, de los recursos y todo, háganlo sí, antes sí. porque uno dice, no, ya, si sí, no importa termine. y después eso toma n tiempo a mí por lo menos que cuadre, que no sé qué, que los viajes que año uno, año dos, eso igual es un, ah, eso, es un consejito por lo menos háganlo antes por lo menos lingüística, no sé lo otro, pero, pero lo que me han dicho y lo que he visto en la práctica es que no hay que ser tan, o sea, que hay que pedir el máximo nomás, no, no hay que ser tan así como, bueno, voy a necesitar esto, entonces calcular ah. cuánta plata, no, porque además creo, por lo que entiendo, no sé si hay alguien que conoce más el manejo interno me puede corregir, pero pero creo que son evaluaciones independientes, o sea, el evaluador, el evaluador que ve el proyecto en términos académicos ve el proyecto en términos académicos, no va a ver la coherencia entre esos objetivos y la plata que estáis pidiendo. Mm. Entonces, como que no hay que cabecearse tanto con la coherencia económica del proyecto. Yo también ¿de pensaba por... así como, bueno, cuánto voy a usar, no sé. Perdón, no, yo, a mí, perdón yo tuve que ver también el, en el, la iniciación el que evalúe la justificación de recursos. La justificación de recursos. Ah. Sí, pero eso... Creo que es una cosa más laxa, o sea, por lo menos, a lo mejor en. Por eso digo que a lo mejor en, otro, en otras áreas es distinto, pero en lingüística por lo menos no es tan. No, no se exige una coherencia tan alta entre esa justificación de los recursos. O sea, acepto que uno pida ya directamente una cosa que no tiene nada que ver con el proyecto. ¿Sabes? ¿sí? Eh, claro. Máquina, no sé, para hacer pruebas químicas y. Un, tal vez, sí. No, sé, ¿cómo no claro. Pero, pero, pero eso, ese tipo de coherencia que ¿sí? Eh, pero, pero sí Pero en los yo, yo viajes que hay montos también más. de tope, ¿no? Que te dan ahí, aparecen aparece No, claro, pero eso es las bases es Quiero básica. decir que, como que sí. en la medida en que está todas las bases No cabe 13 montos okay. Sí. ok O sea, si te piden son 2 millones para viajes No pide cincuenta No, pide los 2 millones cae, que te, te caen Exacto, ¿Mm? pide todo, hay que pedir todo Porque además usualmente te bajan igual ítems Claro, o si sea, al final igual ellos van a decidir eso Sí Entonces no, da igual eh, ah, y lo otro, eh, suele yo me acuerdo que el, el Departamento de Lingüística sí se hacía eso, ¿eh? de, que, de que leyéramos los proyectos. Por ejemplo, yo me acuerdo un año que el Darío me leyó un proyecto, como que lo evaluó antes de que yo lo mandara. Obviamente que eso pasa por tenerlo listo, pero yo creo que, así como un poco informalmente, mmm, tú puedes, por ejemplo, no sé, pues, terminé el marco teórico, mandárselo a alguien antes de tener todo listo, porque en algún momento tendré el marco teórico que supongo que no será media hora antes de mandar todo. El fin de semana, ¿sabes? a ver si lo logro. es como lo que vayáis teniendo listo o en borrador, no importa que no esté listo, listo. ¿cachai? pero mandarlo. Po. Sí. No, yo tengo varias manos ya. Sí, sí, sí. Yo está, creo yo que creo como que... Hay como harta artesanía personal y harta intuición, como para dar una norma, una regla. Pero por mm. lo menos lo que a mí me funciona más que como una multitud de lectores, porque resulta que. Cada persona hace el proyecto que le gustaría hacer a él o a ella, mm. y no el tuyo. O sea, no, es muy difícil casi así como la, una neutralidad y una eh, mm. neutralidad y imparcialidad total como va a opinar tan técnicamente que al final ya sería una pura opinión como sintáctica, gramática, así, porque si no todo lo demás es opinión. Entonces, yo lo que sugiero es que se consigan, para leerlo, un proyecto que haya ganado. eso. Entonces, de todas maneras, eso sí. Se eso consigue para complicado. leerlo un proyecto que ya ganó, y eso les va a dar como una suerte de modelo más neutro, que lo van adaptando a su materia, a su discurso, a su problema, a su tema, a su sensibilidad. Sí. No, me, no me gusta sí. que, que diez sí. lectores distintos opinando 10 cosas distintas vayan a terminar en un... No hay tiempo no, tampoco. No, y si no. alguien va a acceder sí. a leerte, que yo sea honestamente, he. o sea, que de verdad se dé el tiempo, porque si es un amigo que te dice, wow oh, buena, ojalá que te lo gané. No, no. Po. O por sea, <risa> lo sea, alguien te no, haga cuando he leído, lo he leído súper en serio, y yo creo claro. que lo más, lo más importante, por lo menos para mí, al menos en mi campo, tiene que ver con la construcción del problema, eso es central, los problemas no están ahí como esperando ser descubiertos, ¿cachai? Uh -huh. Los problemas en, en ciencias sociales se construyen, ¿por qué algo constituye un problema social? ¿sí? Y esa construcción es la clave para que la cuestión te viene armada, ¿no? Eh, cómo construyo ese problema. La lógica de investigación tiene que ver con la lógica de construcción de problemas sociales, al menos en mi campo. Entonces, uh -huh. eso es difícil. ¿Cachai? Eso es como el corazón del proyecto. ¿no? Y uh -huh. en mi caso también tiene que ir no solo con un marco teórico, sino un marco de antecedentes relevantes. O sea, ¿por qué socialmente es relevante esto? La política pública, no sé qué, encuestas, estudios, estadísticas, datos, qué sé yo, sociodemográficos, ¿cachai? O sea, cada... Cada campo tiene su, su arte, su baña, su, su retórica, etc. Uh -huh. Entonces, claro, no que te lean 10 personas distintas, pero que te lea gente que sí lo haya ganado y que, y, que, y que entienda algo de cómo se construye un problema en tu campo. Exacto. ¿no? Claro. Es un específico, porque yo no sé cómo se construye un problema en literatura, no tengo idea. Porque claro. algo resulta problemático y, y por qué te lo tendría el Estado de Chile que financiar en el fondo, ¿no? Es, es eso. ¿Cuál es la relevancia de eso, no? Tal, tal. Eh, hay, hay que ser pillo ahí también, por lo menos ciencias sociales son mucho más acuciantes. Uno como que observa la realidad sí, y dice, mira, el tema de infancia, esta cuestión va para allá, ¿cachai? ¿Cómo logro dialogar con eso sin vender el alma a ningún diablo, digamos, no sé, ¿cachai? Igual yo creo que a lo mejor en ciencias sociales sí hay algo de eso, por decirlo así, como la relevancia social del de, problema. Sí, que sin duda. Pero, pero en otras áreas, yo, igual yo creo que no hay que olvidar que el decir financia, y eso lo ponen así como bien claro, eh, investigación. Entonces, en la medida en que existe un área, si tu proyecto es bueno, merece recursos. ¿está? Como que ahí tampoco hay que trampear así como, obviamente, por eso digo que en otras áreas puede ser distinto, pero, pero como... Vender el proyecto como si fuese muy relevante para ganártelo, porque a lo mejor hay proyectos que son de investigación básica. ¿sabes? Sí, claro. Que son ciencia básica y no, y no pasa nada, porque esa área existe y existe un compromiso económico para financiarlo. Entonces, eh, creo que ahí la justificación puede ser puramente eh, científica o académica. Eh, ahora, obviamente que si sí, es ciencias sociales donde hay que... De justificar la existencia de ese problema es, di, es distinto ya, pero por ejemplo yo, yo de, me pasar ese rollo, por ejemplo, lingüística decía, no, van a querer que es cosas más aplicadas y no, en realidad no, o sea, puede que tu, tu proyecto sea una cuestión súper así como curiosidad intelectual pero si está bien fundamentado y, y, y tenéis los requisitos de la cuestión, de, debería poder... poder eh, claro, ahora, bueno. la relevancia puede ser una relevancia teórica también, una relevancia... claro, claro, claro, sí, sí, eso sí, por ejemplo, la, claro. la novedad del problema, que nos van a cuestionar. Eso te, y, es un ítem, claro, es, novedad científica, sí, sí. no sé, le ponen científica, sí, pues, sí, pues, pero en el fondo, claro, si de, esa, eso ha sido estudiado 800 veces de esa misma forma... Claro, claro. Pero no quiero decir lado. que la única manera de justificar la relevancia no es pensar así como en la aplicabilidad. Práctica, no, no, no, no, no, no, no. Esto esto es porque, claro, esto tiene que ver más ¿no? con un campo de las ciencias sociales, porque no es Claro, yo? claro. ¿Cómo? Sí. Sí, con filo aquí no hay nadie en filosofía. Oye, no, miras... Es un eh, misterio para mí, eso sí es un misterio. Literatura, literatura ver, no sabría qué hacer. tecla, historia, lingüística... Ah, tendrán ah. sus, sus propias sí, retóricas pues, también. Era para, era para aprender, pues sí. Porque claro, además los puntajes son distintos, en ciencias sociales lo que más te da es el WOS, obviamente. Pero WOS y Scopus creo que están más o menos en las indexaciones como igual. Mm. Pero el un, libro, a un libro y en sociología y en la, el interior de las ciencias sociales es distinto, ¿cachai? Porque en sociología un libro me vale más que en psicología, por ejemplo. Un sí. libro tiene sí. más valor en sociología que en psicología. En filosofía me imagino que tendrá más valor todavía, supongo, ¿no? Lo claro, el grupo de estudios estudio, publica, ¿no? publica esa tabla. Sí. ¿Cómo? Sí, pero el público. Cada grupo de, cada grupo de grupo. estudios publica la tabla de puntuación sí. según tipo de publicación. Ah, qué bueno eso. Oye, es que todo tan nuevo. Gracias, no Luis. Oye, no, ¿Son, son datos valiosísimos todos, queridos. Pero está bueno lo que decía Mauricio recién, que, que yo no lo tenía tan claro, que en, en iniciación no te piden directo, así como tienes que tener un ICI o tienes que tener un sí. Igual ayuda, o sea, <risa> eh, Sí, claro. Sí, sí. Sí. Sí. Hoy por hoy es una cosa tan necesaria para tantos proyectos y, y, y, mm. y, y Claro, pero hasta, hasta que no se cambie la lógica también, porque por un lado ya más político, esta cosa al fondo sí tiene una locura, o sea, están todos los investigadores e investigadoras de Chile postulando la misma cuestión porque son exactamente los mismos criterios, y por otro lado en la facultad, ¿Cachai? Está con la cuestión de las humanidades y cómo buscamos otras formas, ¿no es cierto?, de legitimar mm. lo que hacemos y para que nos evalúen también al interior la jerarquización y todo, que no sean estas mismas lógicas que le acomodan mucho más a ciertas disciplinas. ¿Cachai? Mm. Porque eso no son las lógicas, probablemente la literatura, de la filosofía, de, ¿cachai? Entonces uno va, tiene como que ir ajustándose ahí. Eh, y ahí, bueno, eso es todo otro tema. Otro tema y por más. Ahí, bueno, parece igual tiene autonomía el grupo de estudio para definir esos criterios. Creo, que no sea para sí. todos, ya, y si vale lo mismo en biología y... Claro, filosofía. pero en, exacto, pero la pero lógica al de... Pero final terminamos sucumbiendo un poco a... Pero si tú te fijas ahí en, lo que te, en los, en los sí. ítems, es, es la lógica de la investigación científica, ¿cachai? Sí. En el sentido de las ciencias más cercanas, comillas, las ciencias naturales, o sea, hay un problema, hay una hipótesis, hay un no sé qué, la, la, la, la, la, ¿Cachai? sí, sí. Entonces, sí. Eh, Uy, no digo el, con las discusiones el... de la facultad, en las que yo también he participado. No, pues ¿Alguna de las personas de que va a postular que no haya hecho alguna pregunta, tenga alguna inquietud? Sí. Lili, Melisa, qué bueno verte Melisa. Hola Melisa. <risa> hey. Hola, el mensaje, Yo en realidad el estoy aquí esto era, para favor, aprenderlo. Postule, nomás. ¿eh? No, no era sí, al contrario. Eh, eh. Sí. No, no, Melisa? Hola. No, que yo, yo estoy acá solamente escuchando, aprendiendo. No, ah, no, mar, maravilloso. No está Diego también, sí, que no había saludado sí. a Diego. Y Lili, Lili, nos ha ayudado mucho en el chat. Lili, ¿alguna pregunta vas a postular tú también o no? No, yo estoy terminando mi doctorado todavía. Que En realidad vine solo con mucha, porque dije, no voy a postular ah, bueno. este año, no alcanzo. Pero pensé, bueno, igual siempre está bueno escuchar las inquietudes. Ahora igual yo bueno yo trabajo con Luis Ramón. de que igual él se ha ganado unos fondos y, y o sea, fue acá porque un poco muchas cosas que él me ha dicho, de, también está bueno escucharlas acá. Sí, Mauricio, cuando apuntaste el tema como de la evaluación de la trayectoria versus la evaluación como más parametrizada, bueno, no es parametrizada, que me equivoqué yo en el, en el link que mandé, el, versus la tabla de Excel, creo que se me ha bien la diferencia. Siempre pensé que era como lo que decías al principio, que era lo, el, lo de los artículos EasyWall, como siempre altos, pero ojo porque dependiendo del área es distinto, por ejemplo, en, esto justo en un taller que tomé porque también estaba muy tomando talleres de copuchinta, el verano tomé un taller de publicación de artículos académicos, y ahí estuvimos revisando las bases de ANIF, y en arte y arquitectura, el ERI Plus, o ERI en general, pues, puede poner a lo mismo que un bosque, y por ejemplo, yo que publico más en revistas de arte eh, o de estudios visuales, ahí es más difícil encontrar revistas voz y es más fácil encontrar es Entonces, es como que en ese sentido hay que fijarse mucho cómo los grupos en los que se postula porque cambian la, los puntajes de, la, de las publicaciones. Que en mi, en, mi, en mi caso es como lo único que en este momento me preocupa, es como salir del doctorado en caleta de publicaciones porque, o sea, en realidad no escribo la tesis, todavía escribo más bien papers que de, las voy a transformar después la tesis estamos como en, en esa mentalidad porque, no sé, o sea, tengo amigos que se ganaron al tiro de iniciación o postdoc y salieron con seis ICIS del, del doctorado entonces como o sea, yo, yo llevo como la mitad, entonces como no, no, no es cueca todavía eso ah, pero buenísimo, voy a salir como preparadísima o sea, sí, dos scopus una ICIS y este año, es que se me estancaron unas publicaciones, porque bueno, acá en Chile las revistas son relentas lentas, pero eh, se me estancaron unas porque queríamos, postulamos a unos eh, concursos para sacar unos libros entonces ahí vamos a sacar postulación pues, con referato, que en realidad es mucho menor que un artículo publicado, pero tiene otro sentido porque estamos afiatando una, una red de investigación, entonces tiene que ver con trabajar como un grupo mancomunado y ahí estamos sacando fondos de otras universidades, o sea, no sacando, postulando, uh -huh. <ríe> postulando fondos de distintas universidades. Entonces, como que también tiene que ver como con otras proyecciones, como más de, de, de afiatar un tema, y no, no uh -huh. específicamente publicación, en indexación, que también eso también es importante porque eh, cuando a veces uno solamente hace un tema como publicaciones indexadas, no sé, yo aquí están todos familiarizados con el currículum normalizado, yo prontamente voy a tener que, que postular al cambio de jerarquía de instructora a asistente, y ahí hay que, bueno, dentro de lo posible ojalá tener en distintos ítems las cosas, pues en, en capítulos de libros, libros, eh, no solo eh, publicaciones indexadas, entonces también hay, hay que ir como tratando de equilibrar la cosa, que realmente uno como que se centra mucho en una y dejar de lado. Bien, buena senda, buena senda. Queridos, ¿les parece si lo dejamos hasta acá? Eh, yo me comprometo como parte del equipo de investigación, de la, de la dirección de investigación, a ver si nos contactamos a los coordinadores de investigación de cada centro y departamento, para que para que eso, hacer un pequeño llamado inter Central Interdepartamental para que se apoye a quienes vamos a postular a los fondos de iniciación y vamos a organizar algo con más tiempo, con más cuerpo y con gente que se había comprometido desde un principio, en enero, cuando les escribimos, eh, para el regular también. Para que hagamos algo como esto, eh, pero con, con más tiempo, quizás con alguna estructura o más sesiones, si les parece. Y a ver si puede ser presencial y si no por este formato. Lo digo porque yo en este momento estoy con comisión académica, sigo en Europa, Matías también está en Europa. Entonces, claro, este formato viene muy bien porque estamos lejos pero también la idea es hacer algo allá presencial para aprovechar de vernos y de, y de conversar, que, que vaya que se extraña todo eso. Así que lo dicho, eh, estamos pero muy muy agradecidos como, como equipo de investigación, yo muy agradecida como, como postulante novata a este espacio, eh, y, y apunto cada cosa que, que me dijeron y nada, lo dicho Muchas gracias, Paulina, Mauricio, Marcelo, Luis, que, que se nos fue, eh, y, y la gente que, que asistió hoy día. Y Matías, querido, que no te había agradecido tampoco. <ríe> ¡Abrazo a todos!